ser libre, solo debo soñar, hoy puede ser, puedo cambiar, puedo ser todo, todo y mucho más, hoy aprendí, puedo volar, puedo ser fuerte si me quieren doblar, puedo reír, puedo llorar, pero, pero si, si creo, creo todo puede que... cambiar. Ser libre, solo debo soñar Hoy puede ser, puedo cambiar Puedo moverme, gire, vuelvo a girar Es la fuerza que golpea fuerte el corazón Es la magia de mis alas a su alrededor Que hay en una canción Un volcán de cosas buenas Que ahora entra en erupción Hoy Es la confianza Es el amor Hoy soy feliz Puedo gritar Puedo ser libre Sin nada que ocultar Hoy soy así